Para saber con qué número de oxidación está actuando un elemento en un ácido y en realidad en cualquier sustancia, eh, lo único que tenemos que hacer es aplicar un poco de matemáticas y hacer que el total de los números de oxidación pues nos dé cero. Vamos a, a coger por ejemplo este ácido H4P2O7, que veremos más adelante, es el ácido difosfórico. Bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El hidrógeno siempre va a actuar con número de oxidación más uno. El oxígeno siempre va a actuar con número de oxidación menos dos. Así que lo único que hay que hacer es deducir con cuánto está actuando, en este caso, el fósforo. Y aplicar matemáticas. Bien, pues cogemos el hidrógeno, que actúa con más uno. Bueno, pues si tenemos cuatro hidrógenos, pues 4 por más uno pues será igual a más 4. El oxígeno, que siempre actúa con menos 2, tenemos 7 oxígenos, 7 por menos 2, pues será igual a menos 14. Así que el fósforo, que en este caso tenemos 2 fósforos, pues será 2 fósforos por el número de oxidación con el que está actuando, tendrá que ser igual a eh, la suma de los dos que tenemos arriba. ¿Vale? Pues menos 14 más 4... Serían menos 10, así que el fósforo, para que al final nos dé todo cero, tendrá que actuar en total, tendrá que haber aquí un más 10, de tal forma que al sumar los tres, pues nos dé 0. Por lo tanto, el fósforo está actuando con número de oxidación 5, porque 5 por 2 son 10. Y de esta forma, pues abremos el número de oxidación con el cual está actuando el elemento que falta.